¿Qué tal? Bienvenidos a Cauquenesnet.cl a través de nuestro eh, canal de YouTube. Eh, por primera vez vamos a hacer material exclusivo para YouTube y para eso tenemos una gran invitada, nuestra querida coanimadora ya de este, de este canal, Camila Díaz, mi prima. ¿Cómo está, prima? Bienvenida. Bien, pasen las fanfarrias, por favor, para poder recibirme. <risas> Muchas gracias. Gracias por esos aplausos virtuales. Eh, increíbles. Eh, estoy muy bien, primo. Un agrado nuevamente que usted esté en mi programa el día de hoy para poder eh, compartir con la gente de YouTube cierto algunas noticias y cosas interesantes. Es que ¿sabe qué que pasó, cosas? prima? ¿sabe qué pasó? Que usted hace un tiempo atrás me dijo algo de un pez remo. Yo, sí. para ser sincero, como que le ignoré un poquito. <risa> ¿Un poquito? Sí. La verdad, sí. Si usted piensa, <risa> me ignoró frente a, a, a, a esta noticia que, que en el norte de nuestro país, cierto, había sido tan atingente, se hizo viral, cierto, y apareció en diferentes medios. Así sí, que es verdad. Escribí un cartón, mire, en Arica encuentran a mítico ejemplar de Pez Remo. Pensé que decía Romo, no está bien escrito. Y eso no qué significa, vista. prima? Significa, bueno, tiene mucho significado. ¿eh? No lo diga. pez no. remo y se empezaron a caer los <risa> libros que, que Para que vea que tiene significado. Le invito a que revisemos nuestro primer expediente, prima, referente a este ejemplar de pez remo encontrado en Arica. Mire. Ay, ¿tú sabes de lo bueno? ¿Qué ¿no? cuando sale la hueá? ¿Qué haga tsunami? ¿Tsunami va ¿vale? a de pescado chino? Harto chilismo, ¿verdad? ¿no? El pechino, le dijeron los, los amigos pescadores de Arica. Sí. Pero yo tengo ¿Ha entendido. ya ha tenido, tenido muchos es que. Adelante, primero, Ha tenido muchos comentarios, ¿eh? Y si de hecho, eh, no sé si ha revisado, que durante todo este tiempo han aparecido como noticias de México, han aparecido como alusiones a. Eh, lo que dicen los Tinos también eh, ¿Sí? acerca como una leyenda eh, También contaban un poco en la generación Como a un personaje de Dragon Ball Bueno, hay muchas cosas que la gente como que <risa> Hasta de Pokémon incluso le, le, le hicieron como Como una semejanza Pero lo más Lo más lo más trágico Fue eh, lo que aparece Acerca de, de lo que pasa con este, con este peso No lo diga todavía Prima Dejemos el misterio. No lo voy a decir, no lo voy a decir, estoy ahí. Lo qué? que pasa, solamente. ¿Qué va a pasar? Pasa? Me siento como un el video loco cuando dice, se... ¿qué va a pasar? Es como, ¿qué va a pasar en este momento? Claro, así. ¿Qué va pasar a pasar co... con este video? Lo Hoy vamos va a, ser... a ver ahora mismo. Se le cayó el carnet con lo del video loco. ¿Se, <risa> ¿Se le irá a comer cachupín? ¿Se le irá a comer cachupín este perremo? Cachupín, pero... claro, claro, claro, tal cual. El perremo no. Es muy grande. Este, este ejemplar mide casi 6 metros, prima. Casi Gigante. 6 metros. Y eso que no es de los ejemplares más grandes que se han encontrado en el mundo, dicen que incluso hay uno que se encontró como de 17 metros. Esta es una especie como de serpiente marina muy feo, en verdad. Ahora la pregunta es, para usted, prima, ¿cuántas porciones de pescado frito con papas fritas nos saldrían de un pez de casi 6 metros? que mismo estaba imaginando, estaba, en un momento le iba a consultar, antes que me hiciera esa pregunta, Oye, si es que realmente nosotros, se pesa, Como somos familia, pensamos igual. ¿Puedo comercio o no? Es una buena pregunta, no lo sabemos. <risa> pero, claro, claro. Yo lo también le iba a preguntar si eso. Puede comer o no. Yo también claro, le iba a preguntar Pero eso. la verdad es que yo Le iba a preguntar lo mismo, mire, estamos conectados aquí a la distancia. Yo creo que eh, hubiese alcanzado para la totalidad de personas que están ahí en ese, en ese sector, ¿ah? ¿eh? y más o quizás no vez. y más yo creo que igual porque es bastante no sabemos si se come no sabemos son curiosidades que podríamos investigar para poder darle una respuesta más adelante pero no no, no lo sabemos ya, pero debería no, googlearlo por mientras Googlear. <risa> googleémoslo <risa> lo se come se come porque se, Pensemos, comerá, se, comerá se comerá. bueno si alguien que nos si está hay, viendo puede comer? alguien también se lo preguntó anteriormente Dice que a pesar de que eh, se pesca para el deporte, el perremo no suele pescarse comercialmente porque su carne es gelatinosa, la cual no se considera Oye. comestible. Así que nadie hubiese podido comerlo. No, no alcanzaba para los pescados fritos de los pobladores. Guacala, gelatinosa. Bueno, si alguien se quisiera comer el perremo o alguien sabe que se puede comer el perremo, nos comentan después también en este video que va a quedar colgado sí. en nuestra plataforma de Yata. <risa> Oiga, <risa> pero tenemos tenemos la prueba de que era un ejemplar bastante grande y la vamos a ver vamos a medir el, el aparato este. sí, el harto feo sí <risa> Aunque igual es bastante sí, dinero sí. los sí, sí, sí. Está, está, ahí? ¿Está midiendo? Está ¿580 midiendo los ¿580? ¿580? Sí. ¿Cuánto? 580, millones. ¿580? 580 ¿Cuánto costará un kilo de <ríe> un kilo de perro? <risa> Oiga. ¿De no, es complejo. Es complejo porque hay muchos datos curiosos que han aparecido. ¿eh? Desde antes de la fecha que apareciera, por ejemplo, acá en Arica o en, en, en nuestro país, hay, hay curiosidades de otros países. Pero eh, es un dato curioso, a ver. Antigua, y también, por ejemplo, aquí aparece que es el gigante desconocido que habita en el fondo del océano. Ya, eh, es un pez gigante que ronda las profundidades de las aguas, se trata del pez remo, el pez con huesos más largos del reino animal. Esa es una de las curiosidades científicas. Tiene huesos. La, con más huesos, eh, con huesos más largos, perdón, del reino animal. En otras partes dice que es reconocido por la comunidad científica por ser el más importante de los aranques, una especie de peces que habita en aguas profundas. Generalmente se le encuentra a más de mil metros por debajo de la superficie. Así que es eh, bastante bajo. Y ahí es donde viene la leyenda, porque si, claro. si se encuentra a mil, a mil kilómetros hacia abajo, ¿por qué el pez remo? ¿Qué me iba a sale a hacer a la superficie del perremo? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucedió? Sí, pero no quiero adelantar más porque quizás usted quiera a, apretar o ah, gracias play, por darme ese video para que vaya saliendo un poco más y no, no voy a continuar más. Gracias por darme protagonismo, prima. Eh, no, yo quería decirle justamente que, pese a que los pescadores dicen el, el pez chino, la verdad es que una leyenda japonesa, según lo que tenemos entendido, según lo que hemos podido sí. recabar. Y este perremo también se conoce como pesable en japonés como ryugunotsukai Tsukai, o algo por el estilo. <risa> que en español significa como mensajero del palacio del dios del mar, prima. ¿Quién es ese sí, señor? ¿Quién es el dios del mar? ¿Un, un jebus con escamas? ¿Quién es? ¿Quién <risa> es? <risa> claro, y claro. en ese país eh, asiático se cree que si una gran cantidad de pesaremos nada hacia las costas podría ocurrir un terremoto o un tsunami. ¿Qué le parece? Sí, completamente. ¿Y usted sabe por qué dicen que podría ocurrir un terremoto o un tsunami? Eso le quería preguntar a usted? Pues usted, usted trabaja con el mundo de la ciencia, por eso le invité a este asunto. No, no, no, pero pero, claro, pero pero más allá del mundo de la ciencia, yo me voy a separar del mundo de la ciencia, y es lo que he leído y Te lo que he visto también en las redes. Que... Pues. <risa> claro, me voy, a poner, me voy a poner el mundo astrológico ahora. Voy a saltar de la... no, pero aparece... Igual puede tener sentido, aunque no está comprobado científicamente, no está comprobado científicamente, es muy importante destacarlo, pero puede tener sentido que este pez, como vive en las profundidades de mi, millones de kilómetros, no, no millones de kilómetros, ya lo estoy enterrando el pobre pez. Millones de, de, millones pero, de, de in, en el, <risa> Vive en las profundidades del mar, dicen que al sentir movimiento, ¿cierto?, eh, el pez podría salir hacia la superficie. Porque siente como los movimientos de la. A ver, vamos a buscar por acá más como detalles de las para placas, poder sí. a la gente. Como están tan, a, sí. tan abajo, tan abajo, tan pero abajo. Son como más sensibles, dice usted. Ah, tal vez son claro. movimientos telúricos de placa y por lo tanto, como que tratan de apretar cachetes. Bueno, no, no creo que tengan cachete, pero <ríe> tratan de arrancar. Claro. <ríe> A ver, esta maleta. Se... Y arrancan. Y arrancan. <risa> Oiga, pero a pesar de que estos peces son, tienen una apariencia así como eh, monstruófica, por así decirlo, no, no es un pez que sea una amenaza. Eh, Ay, prima, mide 6 metros. Ejemplo, yo, no, yo, yo, yo, quiero, yo quiero defender al pez también. Porque la la quiero ver a usted que, bañándose en la... pelluga y que la bañen vale con el este perremo. Y le dé un colazo. <risa> No, no, no, sí, es verdad que son terroríficos, pero no son peligrosos, eso es lo que, lo que por ejemplo, se si quiere aclarar a la gente igual, para que entienda que quizás para estas especies, eh, el plástico es solamente su alimento, no, no, son animales bien solitarios, ¿cierto?, que llevan como su vida alejado de la luz, por eso vienen en las profundidades del mar, que es la parte más oscura, ¿cierto?, del océano, entonces, eh, ellos viven como en los mares más templados, así que por ahí tenemos algo de curiosidades que compartir de este pececito, que tampoco es tan malo, si. tiene una apariencia eh, un poco prima, terrorista, pero no Yo no, no, sé, es, yo no sé si son tan malos o no, pero según lo que reporteó gente de Biobío la radio, <ríe> voy a dar el crédito, dice que han sido varios los casos en los que después de algunos días de encontrado a este pez si hubo eventos simológicos si hubo sí. eventos simológicos recalco esta parte y también alertas de tsunami sí. según informan algunos medios entonces en julio del 2020 encontraron uno en Alaska donde a los pocos días prima se registró un terremoto de 7.8 grados y en junio de ese mismo año en México donde también, saluda a la gente de México, si es que nos están viendo donde hay muchos fanáticos de Mollaferte, le aviso, tenemos aquí en nuestro canal sí, también sí. un video de, de mola fuerte con más de un millón de reproducciones ya eh, a la gente de México en Oye, México hubo en la, en la campanita like el... <ríe> claro, ustedes activan la campanita nos siguen, nos dan like y nos comentan <ríe> como dicen? No. Se, produjo, <ríe> <ríe> se produjo en México un terremoto de 7,5 grados 10 días después parecido este satánico pez remo algunos científicos especializados coinciden con la prima Cami eh, que dicen que estos eh, peces son de aguas profundas que sé yo viven cerca del fondo del mar y son muy sensibles a los movimientos y fallas activas eh, que los que se encuentran o sea son más sensibles que los que están más cerca de la superficie así que ahí eh, algunos antecedentes de este malífico pez remo según yo no tan malífico, según la prima. Pero, ojo prima, aquí... No, pero, por eso, pero por eso, es un animalito parte del ecosistema, no, no lo sataniza el pobre. Sí, si un animalito más, además que es solitario, vive en las profundidades del océano y Oiga, está ahí. No tiene, no tiene, ah. esta, esta consulta no tiene nada que ver con el perremo. Pero, ¿cuál es el rol de las avispas en, yeah. en el ecosistema? Que ellas me asustan y yo también las odio. Igual que al perremo desde hoy. ¡Ah! Muy, se suma a su lista A su lista de odiados de, A mi pero lista negra odiado. Mi lista negra de la naturaleza Sí ya, perdón, perdón Oiga primo, pero eh, así bueno. como usted dijo Que también en México, por ejemplo Y se, se emitió esta alerta de tsunami todo lo que conlleva eh, También dice que unos, unos pocos días después De que apareció también en Aquí tenemos por acá dice, en la península de Alaska y también se emitió una alerta de tsunami, o sea, tampoco, o sea, también hay antecedentes de diferentes sectores del mundo que ha pasado, entonces, yo creo que por eso la gente de, bueno. de nuestro país, en Arica, ¿cierto?, como que se ha asustado bastante con el tema. Oiga, pero ¿Cuántos además... ¿Cuántos días ya llevamos desde esta... La noticia está más o menos del 11 de julio, vale decir, un poquito más de una semana. Estamos en la quemada, prima, estamos en la quemada, aunque... Poquito días después de descubierto el Perremo como un temblorcillo, como por el sur del Perú, y algunos dicen: Ah, ya, ese fue, ese fue. Dejemos con que se fue y se acabó ya la maldición del, del Perremo dejé, dejé, Dejémoslo con que eso fue para dar, transmitir la calma. Tranquilidad, a la gente. tranquilidad. A la, a la, tranquilidad, a la vamos a llamar siempre a la calma a la ciudadanía, no, no queremos que se frente a esto, pero estamos comentando un poco también, cierto, lo que se dice acerca de esta noticia, porque igual es, tenemos por un lado la ciencia y por otro lado tenemos la mitología, la, mitología, pues, primero, la primero. leyenda. Y ahí es donde eh, también eh, se dice y se habla mucho y eh, como han habido antecedentes en diferentes partes, cuesta un poco eh, salir un poco de... de de creer que no pueda pasar nada frente a eso. Yo creo que eso es lo que le pasa a la gente, yo creo que eso piensa la gente. ¿Qué cree usted, primo? Yo creo que eh, yo estaría aterrado con el perremo, ¿eh? ¿qué quiere que le diga? Um, pero como decíamos, es una leyenda japonesa eh, que se dice que quien lo encuentra, además, quien encuentra a ese ser que usted encuentra no tan bonito, el perremo de seis metros... Eh, y tan indefenso, ¿no? si es gelatinoso. La persona que encuentra al perremo. Yo no dije queda... bonito, dije que <risas> no, era terrorífico, pero no era peligroso. No dije que era bonito, no, no, no me Prima, <risas> la, la persona que encuentra al perremo quedaría marcado por una maldición para el resto de sus días. Esta creencia proviene de la historia no, de Namasi. Una serpiente marina que vivía en lagos de Japón y que al salir de su guarida provocaba terremotos debido a, a su gran tamaño y a su peso. Fíjese. De ahí un poco la leyenda japonesa. Tremendo. Bueno, no me gustaría Japón a... encontrarlo. No me gustaría encontrar el terreno. Quedamos pegados para eso, ¿no? A ver. El primo está por ahí, se pegó. Oye, mientras tanto quiero contarles un poco que este pez tiene 400 espinas. Además de su característica de aleta dorsal de color rosa, que es esa cafecita que pudimos observar, eh, el pez remo tiene 400 espinas. Y las primeras son 12, son un poco alargadas, ¿cierto? Así como puntiagudas. Eh, y también tiene como, mira, ahí aparecen de, diferentes imágenes que más adelante vamos a compartir cuando el primo vuelva a la conexión que se nos ha caído. Así que estamos ahí esperando, estamos esperando que se vuelva a conectar. Mientras tanto les quiero contar un poco de toda esta leyenda que está, que eh, estamos aquí... Eh, Revisando en Cauquenes Net en YouTube. Como estamos rellenando, mientras la conexión aparece, ¿cierto? Para poder volver a retomar contacto con Patricio Díaz, que nos va a contar más detalles. Tiene ahí por unos videos y unas curiosidades más acerca de esta noticia. Oye, pero se creía entonces que traía catástrofes a los seres humanos. Terremotos, tsunamis, ciclones y demás desastres naturales se le atribuyeron por años en la cultura japonesa a este pez que hemos querido poner, ¿cierto? Eh, el día de hoy para poder comentar un poco más de lo que se dice, lo que ha pasado en estos días, ¿cierto? Frente a esto. Así que... Eh, Oiga, prima. Ahí Oiga. volvió, estaba yo reinando un poco, estaba contando un poco de las curiosidades y todo mientras lo esperábamos. Pero eh, yo creo acá. que usted, usted debería explicar qué es lo que pasó una maldición de ese maldito pescado. Eso fue lo que pasó, prima. Lo que pasa es que usted, usted, acá el problema es que usted eh, no le tiene buena el pececito, entonces finalmente como se le cayó el router por eso. Así que, o sea, se le, se prima, le realizó su router por eso. Nada más ese, que lo, ese pescado me mandó una maldición y yo me fui al demonio. ¿Eso es lo que pasó? No, estuve, no, no. Yo, estuve no. unos minutos en el infierno y he decidido invitar a una especialista para que nos explique esta situación. La tía Yoli tiene. Especialista. Igual larga la cortina, la tía Yoli. Pues, <risa> una cortina para, para, para entrar. <risa> que nos vaya bien, mi. Gracias a la tía Yuli que nos acompaña el día de hoy. Estamos en una... En vivo, en Directamente en, en una... Yuli. Una conexión en vivo, Eso es Yuli está no No, no, no, no, está, no, no, no, no, no, no, Oiga, tía Yoli. Micrófono. Filip, a ver, tu micrófono. el micrófono, tía Yoli, por favor? Apáguela, apáguela, tía Yoli. Filip, bailando. Es le gusta sentir la canción, sentir la canción. ¿Qué significa esto, tía Yoli, el pescado este? Explíquenos, por favor, tía Yoli. La canción de corazón. A ver. Suelta el remo, va, te le da. ¿Qué me altera tu manera de. Tesoro. Según las tradiciones chinas. Ajá, ahí viene. Cuando sale un pez que sea pez remo, Tesoro trae muy malos apuros. Yo me caí, tío. Y lo encontraron justamente en Arica. Chanta. ¿Qué no están llegando Realmente Este anuncio? Díganos. Porque sugiante. cuando se cae Sale mala suerte Si se cae ¿por qué aceite, se la suerte? Es mala suerte Porque es mala suerte Pero vos? cuando realmente <risa> Se encuentran Cosas Que es temible A los chinos Un perremo Igual como una serpiente, pero grande. Yo se lo dije, eh. Parece una culera. Yo también. le tengo miedo a no. este año. Y yo no veo al año? a mi país que Escuche, esté primo, muy seguro. A diablos. Han cambiado las consignas de respeto humano, de amarse más, entenderse Ajá. más con la familia. Ahí se nos puso Hay la una guerra y... continua sí, en la Justamente en, en, en Chile la... Que cualquiera pelea Eso es verdad Cualquiera se enoja Toda la razón Cualquiera que... sale a pasear Y Míralo. dicen que son secretarias Nada que ver Son mujeres Que el hombre para que no lo descubran Al amante La tiene como empleada ¡Ah, diablos! Visita usted tiene todo El ánimo de ir a trabajar con su marido Escucha prima Porque no se quede mucho en la casa Hombre bueno no hay en el mundo Yo nomás voy quedando, tía Yoli no se fue, por... ¿Por la... la tía Yoli? Oiga, ojo con la secretaria prima. <risa> oh, no, no. Bueno, ¿Qué vamos allá? a hacer después de esto que nos me ha mencionado la tía Yoli? Más allá de la secretaria, y ojo entonces, todo el mundo ahí con la secretaria. <risa> más allá de la secretaria, bueno, la tía Yoli confirmó todos nuestros temores. Ella tiene mucho miedo por lo que pueda ocurrir en nuestro país, producto de ese bicharraco horrible que hemos visto anteriormente, Primo. ¿Qué quiere que le diga? ¿Y usted, qué, usted, usted, como ciudadano, ¿qué cree, que, qué, ¿qué cree? que, Yo creo que, claro, la gente está conmocionada, la gente está con, preguntándose qué, qué es lo que puede pasarle a nuestro país. ¿Qué cree usted, Primo, frente a esto? Francamente, yo espero que no pase nada, Igual, si nos llega el bono, pues remo, todos estaríamos medio contentos. <risa> um, ojalá que no pase nada, prima, ¿eh? y que los peces remo eh, no, no empiecen no a, a buscar la, la, las costas chilenas para llegar y para meternos susto, menos en el pedacito de costa que tenemos acá en nuestra, en nuestra provincia. Así que no, que se vayan al fondo del mar mm. a vivir bien, a comer perdices o lo que coman, placton, según usted. Qué el que se toma nomás, por supuesto que, uno, que nos vaya bien como dijo la tía Yuri, Yoli que nos vaya no bien, sí, no bien que nos vaya bien que nos vaya bien, supuesto, vaya bien que nos vaya bien y por supuesto si es que tenemos expertos de peces remos en Chile nos pueden escribir acá bajito prima acá gesto prima acá bajito sí. activa la campanita. Sí, para hablar un poco más desde, desde, desde el punto de vista científico Claro, claro. Arriba. Ahí están, no, claro, están todas nuestras redes Donde nos pueden seguir Prima, un abrazo Gracias Suscríbase. por haber Suscríbase también, por supuesto Si nos ya quiere donar ley. Si nos quiere donar, le, le vamos a dejar nuestra cuenta La dirección del, del canal de La Prima Donde ya tiene su, su, su ¿Cómo se llama? Set. Su, su set de cocina Donde y hace el, su art attack. También lo vamos a dejar después. no, a mi set televisivo para directo para YouTube a ver, próximamente. No te Ya viene una en una nueva edición próximamente. ¿Viene una tercera temporada? Sí, viene una uh tercera -huh. temporada. Vamos a dejarlo en tu Viene una tercera temporada, así que vamos a estar. Vamos a estar. No, y acá también, acá próximamente también vamos a estar nuevamente con otras, con otras noticias, ¿cierto? De, de nuestro país no se sé si correcta la palabra no sé si lo dije o no lo dije, pero bueno vamos a, se, se, se aparece viene, otro, otro fenómeno vamos a estar aquí y se nos viene el segundo falucho el aquí. segundo capítulo de, de falucho también más adelante no le alcancé a escuchar porque se pegó un, un poco, pero sí que sí. Se, nos viene. <risa> se nos viene el segundo capítulo de falucho, le decía más adelante también Sí, el segundo de los faluchos ahora es el 4, el 4 de agosto, así que ahí vamos a estar con todo también en ese espacio para que la gente pueda conectarse y pueda estar ahí junto a nosotros. En vivo y en directo entregándoles diferentes temáticas, eh, curiosidades, tips, datos curiosos, etcétera, eh, hablando un poco más, ¿cierto?, de patrimonio, hablamos, hemos hablado de tantas cosas primas De prima, tantas que, cosas primas, sí. Eh, sí, sí, eso, eso... eso eso es muy en bueno fin. para la gente. Muchas gracias para en todos fin. quienes nos sí. acompañaron. Nos veremos eh, prontamente y también haremos más reacciones en el futuro a, a, a diferentes. A, a Marciane, que podíamos reaccionar también después tranquilamente claro, claro. Y es De música. Próximamente vamos a tener un, un espacio musical también y vamos a, a, a adoptar un poco más de el SQP de algunos. No no no no no. Depende cómo no, nos vaya. No, no, Claro, depende de cómo nos vaya hoy día y vamos a ir probando, ¿cierto? Sí. Eh, seguimos o nos, nos vamos. vamos. <risa> no nos pues. Si seguimos, nos vamos. Usted nos escribe, <risa> Ya, muchachos, muchas gracias por habernos <risa> acompañado. Gracias a la cariño. <risa> oh, por supuesto, a través de las diferentes redes de cauquienesnet.cl próximamente. Chao, chao. Chao.